El detonante del escándalo en el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís ha sido el audio que circula en las redes sociales y otros medios de comunicación de supuesta extorsión por parte del regidor Eric Ten para la aprobación de un proyecto. Hoy en la sesión ordinaria del Consejo, el presidente de la sala, Miguel Ángel Díaz Alejo, se refirió al caso. Nosotros no vamos ni a dudar ni a confirmar la veracidad o no de ese audio. Sí, voy a puntualizar que al proyecto en que se refiere ese auto, hace más de un año que entró a este Consejo de Regidores a través del Departamento de Planeamiento Urbano y con una comunicación enviada al Consejo firmada por el Honorable Señor Alcalde. Me permite, el procedimiento institucional de este Consejo es de los proyectos, ustedes pudieron ver que la calle dio por secretaría, los proyectos que tienen que ver con proyectos urbanísticos de construcción se envían a la Comisión de Obras Públicas de este proyecto. Se tiene que evaluarlo de acuerdo al procedimiento de planeamiento urbano y a los informes técnicos que da ese departamento y de la institución. De su lado, el regidor Eric Ten se defendió de las acusaciones que pesan en su contra. Y Yo he dicho en muchísimas ocasiones que yo nunca quise ser regidor, Nunca quise ser reidor, yo quería ser diputado y aspirado tres veces por mi partido a ser diputado. Las condiciones nos dio la oportunidad de poder estar aquí por acuerdo que nuestro partido hizo con nuestro partido. Y jamás juré aquí, jamás me prestaría a coger ningún dinero de nadie porque no lo necesito, porque mi situación económica hace muchos años y todo el mundo que está aquí lo conoce. No necesita cuarenta 50, ni 30, ni 10 mil pesos. Pero los intereses son los intereses. Y cuando se violan los intereses, cuando se pretende que se violen los intereses de un grupito que está dirigiendo este ayuntamiento, entonces salen a reducir eso. Que debió haber reducido hace un año y pico allá. Porque después me eligieron por propuesta del alcalde vicepresidente y, y otra propuesta más que me hizo. Y hoy, y hoy, y hoy, de nuevo la vale, resolución no, ya hace unos días eso y yo me pregunto y no había una resolución del consejo de regidores donde ahí una decisión, donde ahí devolvía ese pendiente porque no reunía los, la, la, no reunía las condiciones del manual de procedimiento y nosotros no dimos un informe como comisión y se trajo esto por los moños y se violó aquí en una en una en, una, en un acto que violaba totalmente lo que el procedimiento de esto donde se mandó a turno Olímpico se aprobó ese mismo día informe entonces si le dieron dinero no fue a mí. si hubo dinero hubo compromiso hubo otra cosa no fue a ERIGEN ni fue a la Comisión de obra Pública que dio el informe tendría que buscarse otro medio que yo creo que ninguno de estos regidores son capaces de eso y de nada porque la gran mayoría de todos ninguno necesita de de nosotros pero lo que yo quiero dejar dicho, porque yo voy legalmente y ya tengo una comisión de abogados encabezado por el abogado Osiris Domínguez y José Vidó estudiando ese video. Porque lo que se dice, hay o que se quiere decir ahí supuestamente en el video, tiene consecuencias legales. Y los artículos del Código, Poder, del Código Penal en su, en su artículo 136 lo establecen. Y las leyes de privacidad. 172 13 también establece cuáles son los daños. Y yo soy ingeniero civil y soy abogado. Y tengo maestría en Derecho procesal Penal. Y tengo maestría en Administración de la Construcción que ningún dominita, ningún macorizano la tiene aquí. Y ninguno. Por ejemplo, va a aparecer uno que sea ingeniero y abogado. Pero que tenga maestría, ninguno lo tiene. Y que tengo cuatro hijos médicos que me da vergüenza y que están llorando y que le pedían al alcalde. Que interviniera su oficina, fue pues, y de una manera descarada me dijo una cosa y después saltó como me el medio de su El alcalde Alex Díaz se desliga del hecho y asegura actúa apegado a la ley. O sea, vamos, vamos, vamos a coger el rábano por, lo, por la raíz. No vamos a especular porque eso, eso, eso llena de, de, de, de, de, de cosas que, que, que no entran. Vamos a entrar en lo que está ocurriendo y vamos a ser sinceros. Y nosotros estamos dispuestos, dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en tal caso quieran poner nuestra persona. Porque que no, no, no, no, no vamos a buscar otras cosas que no sea lo que está ocurriendo ahí. Bueno, pero entonces pregúntele por qué a ellos y que, y que, y que se investigue, Porque ya el Consejo ya el Consejo cumplió, ¿no? Entonces las jurisdicciones ...del Ministerio Público, yo pienso que deben de llegar. Porque si van, si, si van a ligar... Oime, yo soy abogado. Yo soy abogado. Y aquí que no vengan a coger, a coger el, el rábano por las hojas. Si se aprobó, aquí tenemos el, el encargado de planeamiento urbano. Él sabe por qué mandó la resolución técnica... Sin embargo, el regidor por el Partido Revolucionario Moderno, Marino Collado, estableció su posición. Ahora yo quiero que me demuestren un hecho, que yo, no 50 mil pesos, una menta, que yo me haya tomado que no me corresponde. El encargado de Planeamiento Urbano, Ingeniero Elías La Antigua, afirman, solo están para revisar y no aprobar proyectos. La última vez ponderamos de que, eh, además de ellos haber arreglado cosas del proyecto, pues el proyecto era estaba en la urbanización Netalit, una urbaniza está, mejor dicho, una urbanización de baja densidad y nosotros ponderamos el proyecto. Todos los proyectos quiero que sepan entran vía vía el alcalde. Todos ese es el manual de procedimiento y el alcalde de ahí lo sube a la sala. La sala es la que aprueba. Y es que en el medio de la sesión ordinaria, el presidente de la sala capitular admite que desconocen el audio que circula, por lo que piden sea esclarecido el hecho. Para NTN reportó Joanny Paulino.